inmediatamente, eh, luego de este temita, de este tema de Yerjan y la Otra va, mujer de ciencia viene ahí me gusta la ciencia. A propósito de la doctora, perdón, sí. Francis Yerjan nos mandó un link eh, por el chat la doctora, sí. de que Colombia eh, tiene ya realizada de manera completa lo ¿no? que tiene que ver los diferentes niveles de, de un estudio para crear una vacuna eh, con un porcentaje altísimo de eficiencia, según el link eh, y la información que nos envió la doctora Poncha. Qué bueno que los países continúen en esta carrera por la. Sí, porque vida. supuestamente, creo que eh, lo que mandó la doctora es con relación a la, a la variante Delta. Sí. Creo que está especificada y está dise diseñada para trabajar contra la, la variante Delta, que es la que está provocando más problemas. Muy, bien. Muy bien. Doctora, buenos Muchas días. Dígalo usted de su propia palabra, sí. entonces. Buenos días, doctora. Bueno, primero quiero aclararles lo que envié, eh, que después me gustaría que lo viera con detenimiento y lo socializáramos. El doctor sí. Manuel Elkin Patarroyo es el creador de la vacuna contra la malaria. Una persona que ha salvado millones de vidas en el mundo y además de eso, ojo, regaló la patente al mundo. La regaló. Y el doctor Manuel Elkin y otros 60 científicos que hacen parte del Instituto de Inmunología de Colombia, están desarrollando la vacuna Colombia sars Protection -Co que tiene un alto índice hasta ahora de confiabilidad con todas las variantes, ojo, del COVID-19, porque se está haciendo de una manera totalmente diferente a todas las otras vacunas. Así que según la explicación del doctor Patarroyo eh, es muy muy prometedora y aunque no nos dio fecha exacta, eh, dijo que ya estamos en pruebas con chimpancés eh, antes de llegar a pruebas eh, con humanos, pero esperamos antes de un año eh, tener ya eh, esta prometedora vacuna que además está por fuera del concurso mercantilista de los laboratorios. Un ser humano extraordinario, eh, que va realmente humanista, eh, que va mucho más allá de los intereses económicos y de la comercialización de la vida y la salud en la que se han convertido eh, tristemente eh, desde antes de lo del COVID. ¿no? Como una Entonces, mujer de ciencia, excúseme que le interrumpa su tema, usted como una mujer de ciencia, ¿usted cree que es factible que se recomienda a la población colocarse una tercera dosis de algo que no ha sido comprobado, si tiene efecto secundario, si realmente va a surtir el efecto que supuestamente eh, eh, eh, surte. No, yo estoy de acuerdo que hay que esperar a los estudios y de ver lo que tú decías es cierto, no hay estudios que hablen de la mezcla de Sinovac con Pfizer. El doctor eh, Patarroyo eh, dijo que él se puso Pfizer, eh, habló de que los periodos eh, de inmunidad de las diferentes vacunas realmente fuertes van de tres meses a seis meses, uh -huh. o sea que absolutamente todas las vacunas eh, van a necesitar una segunda, tercera dosis, digo segunda en el caso de Moderna, que hasta ahora han dicho que es una, y las demás una tercera, cuarta dosis, porque empiezan a bajar los niveles de inmunidad, porque tiene una construcción uh -huh. completa de la molécula, mientras eh, que la, la que está haciendo Colombia tiene una configuración distinta, que no necesita una construcción de la molécula completa, por tanto también puede eh, cobijar todas las variantes que se desarrollen. Eh, únicamente está mirando algunos hilos específicos. Es, es muy, muy interesante el trabajo del doctor y los animo a que lo miremos, lo pueden claro, revisar claro. el de, de, de YouTube, también de la revista Semana. Nos quedan Entonces, unos 10 minutos. En verdad, a mí, a mí me da temor colocarme algo si no existe un estudio. O sea, si no está publicado, no sinceramente no lo creo. Doctora, usted ¿Se imagina que yeah, uno yeah. se ponga la tercera y hay cosas que le dejen de funcionar yeah, yeah, a uno? Mira, eh, la doctora ya dio el punto de vista, el que tú querías escuchar, ella como médico, como científica, <ríe> sí, pero sí, mire, yo, nos quedan okay, unos 10 minutos okay. y me gustaría que aprovechemos el tema que usted trajo hoy, muy interesante, de padres sobreprotectores, cómo darnos cuenta cuando somos un padre sobreprotector, eh, qué consecuencias tiene, cómo se refleja en la vida adulta, Lo de alguna forma lo sintetice para que usted lo exponga y nosotros podamos escuchar para aprovechar el tiempo. Ok, muy bien. Pues miren, este tema he querido traerlo eh, porque, eh, aunque me había ocurrido antes, que lo he visto en sus casos en consulta, pero recientemente me ha ocurrido más. Llegan personas, incluso adultas, ¿sí? eh, jóvenes adultos, 20 y pico de años, 30 años, que no tienen una vida plena en muchos sentidos, emocionalmente tampoco se encuentran bien. Y cuando vemos cuál es el tema en común, padres sobreprotectores. Entonces, ojo con esto. Es verdad que todos nosotros como padres, yo soy madre, quiero lo mejor para mi hijo. Eso es clarísimo. Que quiero protegerlo, que no le ocurra nada malo, que quiero evitar que cometa de pronto los errores que uno ha cometido. Pero, cuidado, cuidado tenemos que dejar que nuestros hijos vivan, que cometan sus propios errores, ¿sí? Y todo esto empieza desde la niñez, ¿sí? El no dejarlos eh, ver noticias que para que no se enteren de la crueldad del mundo, no dejarlos jugar de pronto con niños que tengan menos situaciones, eh, desfavorables en términos económicos para que no se den cuenta y realmente así como muestra la imagen, llegan adultos con pocos recursos para enfrentar la vida, con dependencias hacia los padres, con temores a vivir y desde luego esto les dificulta eh, normalmente tener una relación de pareja y aquellos que la consolidan, incluso muchos de los matrimonios se vienen a pico porque, a pique porque los padres interfieren en las vidas matrimoniales, en la crianza de los nietos. Entonces, acá hay un llamado. ¿Qué hacemos a los padres? Cada momento en la vida tiene un rol distinto. ¿okay? Y a medida que los hijos van creciendo, nosotros los tenemos que ir soltando. No puede ser que aunque los hijos vivan con los padres, si ya son jóvenes mayores de edad, incluso profesionales, los sigamos tratando como adolescentes, que para salir hasta el frente de la casa tienen que pedir permiso, a decir a qué salen, no salen, son adultos. Entonces yo me pregunto, ¿qué va a ser de estos adultos en edad, pero que emocionalmente y su personalidad incluso increíble hasta su físico muchas veces no lo refleja porque no se asumen como adultos no los tratamos como adultos y no se desarrolla entonces qué va a pasar el día que su padre y su madre no esté además de los problemas de autoestima que son están ahí presentes indudablemente la creencia a crear codependencia y una fuerte tendencia a los trastornos de depresión y de ansiedad. ¿Por qué de ansiedad? Recordemos que la ansiedad es, a, es esa tendencia a vivir en el futuro, ¿no? a vivir en el futuro, tener miedo al futuro. Entonces, estas personas que viven sobreprotegidos centran su vida en querer complacer a sus padres, y hacen, se esfuerzan mucho, por ejemplo, en la parte académica, eh, muchas veces hay, por ejemplo, creencias religiosas también, de pertenecer a una iglesia, de hacer ciertas cosas en la iglesia, o sea, se esfuerzan en ser los hijos que esos padres quieren, pero ni siquiera se conocen a sí mismos, no saben qué les gusta o qué no les gusta, porque no han tenido la oportunidad de ser ellos sino simplemente de vivir tratando de ser lo que sus padres quieren. Entonces genera una ansiedad grandísima. Sienten una desaprobación constante por parte de sus padres. Nunca es suficiente, no importa lo que yo haga, mamá, papá, no están satisfechos con lo que lo, yo hago y con lo que yo soy. Entonces, ojo padres, tenemos que acompañar, claro, y somos padres hasta que estemos en esta tierra y quizás desde el cielo, si nuestro Señor nos permite ser angelitos de nuestros hijos. Pero tenemos que darles espacio, un fuerte acompañamiento en la infancia, en la adolescencia vamos soltando para que ellos vayan, ¿verdad? Supervisamos, pero vamos soltando, supervisión y soltar. Y en la vida adulta son adultos como usted Incluso eh, eh, esta costumbre que muchas veces tenemos acá y de que los hijos se queden ahí, que hasta que se casen, que hasta, especialmente las mujeres, no es bueno. Hay que hacer a veces como los pajaritos que botan a sus pichoncitos del nido para que aprendan a volar y abran sus alas. Eso es lo que tenemos que creer. Que, porque por eso también hay muchos ninis, ¿no? Ni trabajan, ni estudian, ni, pero es que se burbuja en la que los tenemos. Y así que si usted, señor joven, señor adulto, ha identificado que tiene este problema, le sugiero busque ayuda profesional, porque ya después de vivir tantos años en esta situación, necesita el acompañamiento de un buen profesional de la salud mental para poder cambiar estas pautas. Y señor padre de familia, reconozca sus límites, esté claro que en la adultez Usted no es el padre sobreprotector y todopoderoso. Ese es un adulto igual que usted. Y tiene derecho a cometer sus errores, sus aciertos y a conocer y experimentar el mundo. Básicamente ese era el mensaje que quería llevar. Y que estemos claros que a veces por querer proteger a nuestros hijos, les hacemos mucho, muchísimo daño. Y esto es lo que queremos evitar, el daño. Porque la mayoría de estas personas, por no decir todas, no se sienten satisfechos con su vida. No sienten tener las herramientas para poder enfrentar la vida, que nos da desafíos a todos. No podemos proteger a los seres humanos de la vida. La vida tiene cosas buenas, cosas malas. Es normal, esas cosas ocurren. Permitamos que nuestros hijos se desarrollen a plenitud. Amemos con libertad y sin apego. Y la supervisión llega solamente hasta la adolescencia. En la vida adulta no debe existir. Ya es un acompañamiento más de amigos, de conversar, de compartir experiencias, pero las decisiones son de sus hijos adultos. Ojo con esta parte. Gracias, doctora, por su tema. Sí, muchas veces hemos sufrido, hemos tenido, yo reconozco que he tenido un poco de, de proteccionismo, pero es la mejor manera la del desarrollo del ser humano eh, libre para la libertad para su propio desarrollo sí y gracias a Dios hemos tenido entonces hoy... Francis Ajá. perdón hay una preguntita para cerrar porque nos quedan como tres minutos doctora Francis plantea esa protección que él entiende que ha tenido con sus hijos pero hasta qué punto es sano hasta qué punto pasa a ser dañino esa línea me escuchó pues mira cuando tú ves que, que bueno, es que eso depende de qué edad estemos hablando, ¿vale? ¿En qué edad del niño? En, para cada hay un punto de libertad, de protección, ¿sí? El mío tiene siete años, yo le permito que escoja, por ejemplo, qué ropa se debe, debe poner. Sí. Pero en la adolescencia o en la vida adulta, yo no puedo estarle diciendo a mí, ah, no, mira, te compré esta camisa, ¿sí? No puede ser, ¿sí? Es, es dañino, ahora de niño. Yo, quizás lo oriento, hijo. Vamos a un lugar eh, más eh, formal, un polo cheno, escoge una camisita que tenga cuello para que te veas mejor. Ahora, de las camisas que tienes, ¿cuál tú quieres? ¿Vale? O sea, ahí está el punto. Y no salir corriendo cada vez que se cae, y literalmente, ¿cierto? Como niños se caen, ¡ay, Dios mío, qué le pasó! No, si vemos que es muy fuerte, desde luego. Si no, hijo, levántate, tranquilo, revisa, ¿qué te ocurrió? Y lo mismo pasa en la adolescencia, ¿no? Ay, tuvieron cualquier inconveniente con un compañero, con un maestro, voy a salir a pelear. No. Hijo, ¿qué ocurrió? Tú puedes hablar con el maestro, puedes hablar con el compañero, ahora ya no pudo solucionarlo solo, voy yo entonces a respaldarte. Pero es permitir que el otro se empodere. Y lo mismo en su vida adulta. Ay, ¿cómo así? Tienes un problema, te van a botar del trabajo, perdiste en la universidad, voy a ir a hablar con el maestro. No es un bebé, usted ya está grande. Usted perdió una asignatura en la universidad, asuma. Usted tiene un problema de trabajo, yo voy a ir a hablar con el jefe porque yo soy amigo de ello No, es un adulto, déjelo que asuma. Y cuando siente que necesite, o sea, lo que sí nosotros tenemos que hacer es un apoyo incondicional con nuestros hijos, que asuman su responsabilidad y que tengan claros, ok, tú quieres un consejo en tu vida adulta o en tu vida de joven, ven y puedes hablarlo conmigo. Sientes que ya agotaste tus recursos personales, ya enfrentaste, ya hablaste, ya dialogaste y no lo pudiste solucionar y quieres apoyo familiar, ok, vamos a ver de qué manera te lo apoyamos, pero no puede ser la primera opción. Entonces sí. depende el momento de la vida. Lo importante acá es dejar ser y estar claros que el, que el padre y la madre eh, vigilante y protector no puede estar en la vida adulta. Ya. excelente muy excelente. bien estimo que lo que se